Saludos mis amigos y mis amigas. Mi nombre es Leonardo Vicente de OG Social Media Marketing. En este tutorial vamos a aprender a cómo podemos darle acceso a una persona a nuestra página de negocio de Facebook. En esta pantalla, estamos en el inicio de la página, como podemos ver, es de una manera bien sencilla. Le damos a configuración. Luego de configuración vamos a roles de página y en esta sección dice asignar un nuevo rol de página. Le damos a ir a la sección. Aquí vamos a buscar el nombre o el correo de la persona a la que le vamos a dar el acceso. Esta es una parte que debemos de tener bien claro lo que queremos hacer. Si es para analistas, si es un anunciante, si es un moderador un editor y un administrador. Yo siempre sugiero que si le van a dar todos los accesos a una persona de su página para que pueda editar publicaciones, para que pueda publicar, para que pueda tener todos los accesos, al igual que usted a su página, debe ponerlo aquí en administrador. Ya luego que le da ahí administrador, le da agregar. Eh, a la persona en su página que usted le agregó como administrador le va a salir en el área de notificaciones una notificación comunicándole de que usted le ha asignado ese rol ya que ya luego que esa persona acepte ese rol pues automáticamente podrá empezar a publicar y editar en su página de negocio de Facebook. Espero que este video le haya sido de mucha utilidad y hasta la próxima.